Sí, yo. Recuerdo esos momentos como si fuera ayer Te vi, te robé un beso así yo te enamoré Fue un hermoso comienzo de una historia trágica Porque solo en sueños puedo ver Sonrisa. Desde que te fuiste me volví autodestructivo Nadie me da un motivo para continuar vivo No te olvido ya que sigo sin sentido Y no me sirven los recuerdos y no puedo compartirlos ya contigo Ni con nadie porque sabes que no sales de mi mente Ya es tarde y pensarte no me vale sin tenerte Me está faltando el aire pero ya fue suficiente Espero encontrarte en donde Nadie pueda verte, me tachan de loco pero me mantienes cuerdo, no quiero despertar porque siento que te pierdo si la dosis tiene efecto, solo cerraré los ojos para que... ¿De qué sirve estar vivo si no te tengo a mi lado? ¿De qué sirve levantarme si no tengo tus abrazos? ¿De qué sirve continuar si ya no encuentro tus pasos? ¿De qué sirve recordarte si solo me hago daño? ¿De qué sirve haber guardado cada una de tus fotos? ¿De qué sirve despertarme si me rompo poco a poco? ¿De qué sirve estar de pie si termino en el lodo? ¿De qué sirve no llorar si solo me... Controlos. De qué sirve ver el sol y un nuevo amanecer De qué sirve olvidarte si te amo igual que ayer De qué sirve las promesas si con ella no estaré De qué sirve todo esto si no te tengo mujer De qué me sirve ver el sol Si tú ya no estás Sin ti no hay reloj Que a el del tiempo sí. Si Desapareció Que escuches esta canción Desde que te perdí, también perdí la razón Este cuento de hadas se desbarató Yo me rompí los puños, tú rompiste el corazón Te diste media vuelta y ya nunca te volví a ver Me quedaste a deber, unos besos que sabían bien Nunca pensé perderte, pero pues ya qué Cuídate, cuídate, donde sea que estés Yo no importo mucho, me vuelvo a quedar solo No te preocupes si ya no escuchas mi apodo Estoy bien, olvídame, te lo imploro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 Pareció Cuando te fuiste